jueves, viernes, en la, en la rueda de prensa que está haciendo eh, el Ministerio de Salud Pública eh, vía, eh, vía circuito cerrado, uh -huh. con comunicadores, eh, después que terminó la, eh, la, la rueda de prensa estuvimos reunidos eh, virtualmente ¿no? con el ministro eh, Roberto Marchena y le, le hacían no, la inquietud de que aquí estaban los huérfanos de autoridades y que no tenía a nadie que le diera seguimiento a, a, a los planes de salud pública. Sí. Eh, ahí eh, anunció eh, eh, el, el Montalvo el, en la semana, el fin de semana, parece que fue el Montalvo, sábado. el administrativo de la presidencia. Marchena, el, el director de comunicación. Exactamente. Uh -huh. eh, Montalvo anunciaba de que se, se iba a crear una comisión especial para San Francisco de Macorís. Eh, de verdad que hem, hemos visto algún tipo de, de intención por parte de salud pública, está el área de aislamiento con mm. unas 60 y pico de camas, entre ellas hay varios eh, cuidados intensivos equipados con ventilador y todo eso, pero ahí viene la pregunta ¿dónde está esa comisión? ¿dónde está esa comisión que le dé seguimiento? Eh, ok, ahí está en Huiza, en, en la Plaza José Reyes está instalado este, este área ¿no? de, de aislamiento para pacientes que necesiten una asistencia eh, médica, pero ya está funcionando, no están los médicos porque no ganamos nada con tener un área muy bonita, camas nuevas, ventiladores y que no tengamos el personal médico que la esté operando. Entonces eh, esa pregunta no las hacemos y, y en esta semana eh, voy a estar en turno para hacerle la pregunta al mismo ministro, lamentablemente es una sola pregunta que permite, voy a ver uh -huh. si le puedo hacer varias, porque eh, son muchas interrogantes o sea, que eso es lo que tú dices del falpo es verdad y, y, y, y los números se resuelven porque sabemos que no solamente aquí en la República Dominicana ahora en mismo el mundo el tercero, se tienen dos listas lista están, critican, están criticando eh, las cifras que han dado a conocer sí, porque han dicho que se han quedado no, cortas, que han de, mentido desde un principio aquí se decía entonces una cosa son las cifras oficiales y mm. otra cosa son las cifras extraoficiales que lamentablemente quieran las autoridades de salud de cualquier país o no quieran, no la van a tener, no la van a tener porque a veces no hay ni siquiera acceso en zonas rurales para saber y determinar. Ahora, ¿qué si yo pudiera aportar eh, y que se pueda implementar? Esos es los nombres. No entiendo por qué. Si una persona es, eh, fallece de COVID-19, es bueno que se diga, es bueno que se diga porque... Esto es una pandemia, esto no es un asunto de discriminar a nadie. Ah, no, fulano tiene COVID, cuidado. No, esto es un asunto de que, por ejemplo, cuando son figuras públicas, eh, se dice, fulano de tal murió de COVID. Entonces, sí, eso sí le pediría yo al ministro, que en las provincias, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, cuando fallece o muere una persona eh, con COVID, se diga, falleció fulano de tal de COVID. ¿Por qué? Esto Va a ayudar a prevenir a todo el que tuvo contacto con esa persona uh -huh. tomar más medidas precautorias y quedarse en, en, en su cuarentena. Así es, esa Entonces, parte es correcta no por, y sobre por, todo por no en la dice, de porque, prevenir. Pero, no por, qué, ¿por qué no se dice? Porque es un asunto de legislación, asunto de leyes, de guardar la discreción, la, la identidad de la persona pero, que es un derecho. Ahora, afecta, el el de la gente. Que, es que cuidar. le está diciendo con algunas personas. Por ejemplo, uh -huh. el caso de, de, de, de, de, de, gracias a Dios, que uno lo los recuperados, el doctor Gimignan, sí eh, que sí. se vio grave. Ya está de alta en su casa. En su casa. Y se le dio seguimiento. Entonces, hay algunas personalidades que se dice. Entonces, ¿por qué también? O sea, yo estoy de acuerdo con que se diga. O sea, no entiendo eh, eh, dónde viola eso si una persona fallece incluso. Desde que yo tengo su razón, los medios de comunicación, principalmente los periódicos, existen la... Eh, eh, donde se ponen todas las personas que... Las notas eh, luctuosas. Las notas luctuosas. Ahí está, por ejemplo, el periódico El Jaya publicó, que felicito a, a, a don Adriano Cruz, eh, y le mando un abrazo por aquí, ojalá que él y toda su familia estén en salud. El periódico El Jaya sacó y, y, y hizo un recuento de todas las personas que han fallecido por el COVID de esta provincia mm -hmm. y los que no, los que no han hecho salud pública. ¿Entiendes? porque es una forma de tú saber de decir, ah, pero mira, fulano está ahí y fulano está ahí, porque cuando él dice número y entiendo que por ahí que ve el fal porque él dice ah ok, en la provincia de Alta fallecieron dos ¿y quiénes fueron esos dos? Fíjate que el sábado, cuando él dio el boletín número eh, 16 no incluyó no incluyó a las dos personas que habían fallecido, que es la esposa del gobernador que lamentablemente eh, falleció la señora eh, María Encarnación y el doctor Reyes, el odontólogo, que también falleció de COVID. Y no salieron las estadísticas. Y no sabemos si están en las estadísticas. Uh -huh. Entonces, no sabemos sí. si una persona sí. de aquí de San Francisco, por ejemplo, eh. el caso de, de María Encarnación es de aquí de San Francisco, pero estaba interna eh, en, en un hospital en Santo Domingo y falleció sí. allá. No sabemos sí. si eso lo contabiliza él como una persona fallecida en Santo Domingo o fallecida en la provincia de Duarte, porque ella pertenece a la provincia de Duarte. Sí. Como diría, el protocolo es, es, es así: ah, el protocolo es muy riguroso y es eh, establecido por la Organización Mundial de la Salud. Hay países, inclusive, donde la propia familia es la que declara y la que dice y autoriza si quiere que se dé a conocer que la, eh, su familiar murió por COVID o no. O sea, la discreción se guarda, de acuerdo. Hay países que tienen esa legislación así. En el caso de nosotros, pues eh, no se estila a dar los nombres y, como bien tú apunta, de personalidades famosa, distinguidas, entonces sí lo dan, de todo el, el resto no. Cosa incluso, que incluso hay, un, hay un caso muy personal, que usamos a Raquel, uh -huh. que, que fue el caso de, de nuestro tío político, el tío de mi esposa, Antonio Vargas Hernández, quien era director de la DGCOM, uh -huh. y un hijo de él se enteró por medio de, de, de ministro. O, sea, o sea, yo todo el mundo nos, eh, nos estamos enterando de la muerte por los medios de comunicación lamentablemente en esta coyuntura así es, en esta coyuntura por las redes sociales, es penoso es doloroso, pero hay que esta, es parte de los cambios que ha traído la propia pandemia y esta crisis humanitaria, crisis sanitaria que ha afectado al mundo entonces, eh, sí, eh, debiera haber una constancia, seguro que salud pública lo tiene una, un archivo creado con los nombres de los pacientes fallecidos, ahora bien las provincias no pueden dar declaraciones, lamentablemente, porque por el protocolo solo el vocero de salud pública es el ministro y en esos boletines no lo reporta. Quizá debiéramos exigirles entonces a las direcciones de cada provincia de salud pública que facilite a los medios de comunicación ese control que sí deben llevarlo para sobre todo para mantener la prevención en las zonas. Ahora bien, desde que fallece una persona, y me consta, de una vez ellos se trasladan al sector y a los barrios, cuando ha dado positivo y cuando lo han tenido registrado como positivo. Entonces van y fumigan y toman la medida de rigor. Ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría no ha podido hacerse la prueba. Ha dicho el ministro en el día de hoy en la rueda de prensa de que en esta semana, bueno, va a ven venir como una ola Grande de realización de pruebas. Estamos esperando desde la semana pasada que había hablado de que la prueba rápida se iba a realizar primero con la gente que está en la, la línea de fuego, llámese bombero, defensa civil, eh, la policía, la guardia, los médicos, todos los inv involucrados en el sector salud. Estamos esperándolo con urgencia porque por eso es que los datos no nos coinciden a la prensa ni le va a coincidir al ministerio y la gente sigue teniendo el mismo pánico y el temor de con toda la razón y la desconfianza en lo que se está diciendo entonces él ha dicho que en, el, en esta semana va a venir una ola de realización de pruebas aquí en San Francisco y en las otras tres provincias donde también